Sí, aquí. Vamos. Vale. Sí. Así que, hay que tener cuidadito. Porque está esto ya ves. Hola, muy buenos días a todos. Estamos en la iglesia de Santa María Juz del Castillo. En un campanario que tiene una sola campana. Como veis, este vano también está vacío. Estuvo vacío, me parece a mí. No hubo ninguna campana porque aparte no se ve ningún... ninguna... muestra así en la pared. Aquí han abierto dos vanos nuevos que antes no estaban. Aquí vemos la entrada. Y vemos un motor trifásico para moverla. Este es el sonido de la campana, ahora os lo voy a mostrar. Suena, a mi parecer, muy bonita. Y... No se ve aquí la fecha de fundición, no lo sé. Es que no lo veo, no la veo. Como veis, tiene aquí el yugo original y a mi parecer no, no me gusta mucho que le hayan motorizado con este yugo. Este motor también tiene arranque directo. ¿Qué quiere decir eso? Que la campana en cuanto vaya a arrancar va a subir directamente y va a dar la vuelta. Eso es otro peligro. Y en la velocidad que tiene también. Es muy rápida esta campana. Bueno, el motor le da muy rápida a la campana. Aquí desde el vano que está vacío vemos las vistas de Estella y ahí podemos ver el monte donde está el castillo a ver si se ve el barajo, ahora que se me ha vuelto a ocurrir pega justo donde tiene que pegar que es en el arco de sonido de la campana y tiene aquí un ganchito para poner una cuerdecita, ¿no? Para, para hacer toques. Pues bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos a la próxima. Chao.